Nancy Agramonte, relacionista de rehabilitación filial San Francisco de Macorís y Emmanuel Trinidad, viceministro de deportes, anunciaron este jueves la realización de un acuerdo entre ambas instituciones.